Hello, hi, soy Sayonara. Este es un novio para el canal espero que estén muy felices porque estamos en el último mes del año. ¡Significa Navidad! ¡Feliz Navidad! Ahora sí, vamos a comenzar. ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! de un tema muy importante y para mí a mí me encanta este tema y es la sustentabilidad para los que no saben la sustentabilidad es la forma en como nosotros nos desarrollamos como humanos y al mismo tiempo cuidamos el medio ambiente es importante no confundirlo con la sostenibilidad porque es algo un poco diferente, pero eso lo hablaremos en otro video. Toda esta propuesta comenzó aproximadamente en los 80s, aunque en esos años en los que surgió no era muy popular en esos momentos. Ahora les voy a explicar por qué es tan importante este tema. Mucha gente cada día protesta porque cuanto más nos desarrollamos como especie humana, más destruimos los ecosistemas, por eso esta propuesta ayudaría mucho a que esto no siga pasando pero ustedes se preguntarán ¿cómo es que vamos a hacer todo esto? pues yo mismo les voy a explicar una de las propuestas es usar materiales reciclados para construir y no, no me refiero a usar cosas viejas sino es que hay fábricas que cogen esos materiales que se pueden reciclar y hacen un proceso para que puedan servir como materiales de construcción otra propuesta es que pongamos muros de plantas Porque el objetivo es que las construcciones Beneficien al medio ambiente O al menos que no beneficien y, y, Pero tampoco contaminen Porque tenemos que evitar Lo que ya les dije Que sigamos contaminando Otra propuesta es 0% de emisiones De gases de CO2 En las fábricas O al menos reducirlo a la menor cantidad posible Y hoy eso tiene parecido Con la otra propuesta Y es que los carros sean eléctricos, no envíen emisiones de carbono y que no hagan mucho ruido, para que las personas puedan tener tranquilidad, especialmente en las ciudades. Y la última propuesta, y creo que esta muchos la conocemos, es reciclar y poner todo en su caneca para que las personas sepan qué se debe reciclar, qué se puede usar para volver, para que se puede hacer un proceso para que puedan ser materiales reciclados y se puedan usar para no contaminar y que otras cosas sean basura natural y puedan servir de abono para hacer crecer las plantas. Hagamos que esta, este tema sea popular y se pueda conocer mucho entre la gente, más de lo que ya está, para que podamos crear un mundo mejor sin contaminación y con una buena especie humana. Ahora sí, chicos, los invito a que se suscriban al canal, le den un hermoso like a este video. Les espero que revienten ese botón de like hasta que desaparezca y se vaya un momento al no, final. Ok, bueno, ya me pasé. <risa> y también compartan este canal y este video con todos sus amiguitos Pero no olviden, si estás fuera el Alonso. Solo suscríbete y mándaselo a tus familiares. Pero igual no, ya no serás más fuera de verano porque ahora yo soy tu amigo. Y espero que estén emocionados porque ya estamos en diciembre. ¡Feliz Navidad! Ahora sí, nos vemos mis queridos amiguitos.